Estamos en la Plaza del Carmen y constatamos el interés de la gente que se ha acercado a ver lo que ocurre en su ayuntamiento, que es de especial gravedad. Dentro de la operación Nazarí se está interrogando al alcalde, a la concejal de urbanismo, a distintos cargos de urbanismo y también a empresarios en una supuesta trama de corrupción urbanística. La justicia está haciendo su trabajo en un estado que afortunadamente tenemos separación de poderes y como decimos, la justicia tiene que hacer su trabajo y determinar si se ha sobrepasado la línea de la legalidad urbanística. Pero independientemente de ello, por debajo lo que hay es una gestión política eh, en que se han puesto eh, los recursos públicos, el, el suelo, el urbanismo al servicio de un 1%, de intereses de un 1%, de un 1 a costa eh, del bien de la mayoría, del 99%, generando pobreza y desigualdad en nuestra ciudad que tenemos de los mayores índices de pobreza y desigualdad de España. Esto tiene unas responsabilidades políticas. Y de esto tiene que responder el equipo de gobierno que consideramos que políticamente está inhabilitado para gobernar y también tiene que responder Luis Salvador de Ciudadanos que con su voto apoyaron la continuidad de este, de este gobierno siendo, parece ser, los únicos que, que no lo vieron venir. En este sentido planteamos que Granada se merece un cambio, hace falta un cambio de, de rumbo que desarrolle todo el potencial que tiene esta ciudad. Esta ciudad no merece esto, es necesario limpiar el nombre de Granada.